Estás entrando a Larquemo. Larquemo. Larquemo. El universo oculto de Oxlack Investigador. Larquemo. Buenas noches, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes estamos acomodando aquí las cámaras para estamos iniciar. Un poco oscuros, no. ¿Te ves oscuro? ¿No te gusta estar prieta? No, me gusta estar. Ay, estamos en vivo, ¿eh? Ya te pareces a los españoles que ahorita vamos a hablar de ellos. ¿De los españoles que no, hablan no. mal de No, no, no, para nada, no, no, no. Ok, ahí está, mira, la luz. Pero sí, aquí el único prieto soy yo. Digo, digo oscuro, oscuro, de, oscuro, de, de, de sin luz. Hola a todos. Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias. Vamos a esperar a que lleguen más personas. Mientras tanto, pues vamos a brindar un cafecito. Salud. Salud. Vamos a poner el número de pantalla. Porque hoy queremos escuchar historias perturbadoras. Historias oscuras, como las que nos han estado eh, contando en cada transmisión, eh, de todas maneras yo también tengo algunos temas que quiero abordar esta noche con todos ustedes, y decir antes que nada, que el día de mañana estaremos en La Mole en la Ciudad de México, este evento de terror La Mole eh, será en el World Trade Center de la Ciudad de México a partir de las 11 me parece del día ya pueden eh, ingresar Así que ya estaremos ahí, eh, no sé en qué área, me parece que vamos a estar en un área donde está la, la mayoría de, de personas que hacen doblaje, que hacen eh, ilustraciones, que dibujan, y también los youtubers invitados de, de lo paranormal, por ahí estará Grunger, que le mando un gran abrazo a Grunger, estarán eh, otros youtubers de otros canales de fenómenos paranormales, también estarán de podcast, estarán algunos ahí, no sé si ahora se les llame podcasteros, pero creadores de contenido de podcast también estarán. Y bueno, habrá conferencias, habrá eventos eh, y todo con respecto al terror. Así que va a ser un evento muy padre, muy emocionante a abordar esa temática. ¿Tú qué esperas mañana de la mole, Andrea? Que espero que vaya mucha gente que así está mucha gente y, y que la pasemos todos muy bien. Ok. Nunca ha sido un evento de la mole, ¿verdad? No, nunca. Bueno, la mole eh, se llama así porque cuando entras a, al sitio, te reciben con un tamal y un y mole verde o un mole rojo. Entonces, eh, es como una costumbre que se tiene entre las, los visitantes de, de los eventos, ¿no? Vas con tu cosplayer, vas con tus playeras, vas con la idea de ver a tu youtuber favorito, o a, va a estar precisamente Machete, ¿sabes quién es Machete? No. Bueno, eh, va a estar también eh, un actor, creo que es el de, de Viernes 13, eh, entonces cuando entras a la mole, te, te dan a escoger si mole verde o mole rojo, y al final de cuentas eh, se hace un concurso para ver cuál de los dos moles fue el mejor entonces se le quedó, oh. es una costumbre que, que se tiene aquí, somos países oh, este, no latinoamericanos, eso. somos países así como medios, medios así, medios, eh, pues sí, latinoamericanos. Entonces por eso, aunque sea un evento como de, de, de cosas así interesantes y de expositores y demás, buena organización y todo, pues ahí en la entrada te puedes echar tus tacos de, de cabeza. Ah, yo sí quería saber por qué la mole. Muy bien, ahora sí. Angie <risa> Corona dice qué malo eres. ¿Por qué? No, ¿No, ¿No es cierto? No, no es cierto. <risa> No, no es cierto, no es cierto. Mentira. Siempre me engañan porque no, o sea, lo dice tan serio que yo me como el cuento de todo lo que dice. <risas> tamales de verde, dice Roque. <risas> Mañana, cuando reciba los boletos, bueno, pero ¿por qué la, la mole? La verdad, no sé, no, no sé por qué se llame uh -huh. la mole el evento. Eh, es la primera vez. Bueno, yo he ido a otras moles también, pero he ido a comprar cosas, a visitar, a disfrutar del evento pero en esta ocasión, pues, que nos acercamos a la producción de La Mole, pues, eh, sí, sí, aceptaron también que, que quisiéramos participar, entonces nos han dado un lugar en, en La Mole y vamos a estar, entonces, uh -huh. estaremos recibiendo a toda la gente que vaya de Ciudad de México, del Estado de México, sí llevo mis figuras, ahí me estaban preguntando si llevaría mis figuras, llevo figuras eh, para, para venta, no puedo llevar figuras de exposición, ni pude dar una conferencia, porque también ya eh, entramos tarde a, a esto de, de las invitaciones para la mole, entonces no pudimos hacer eh, una conferencia o hacer una exposición, porque también quería hacer una exposición de criptozoología con mis compañeros eh, que son escultores y llevar piezas de criptozoología, pero eh, pues en esta mole que nos vamos a conocer, que vamos a tener la oportunidad de estar ahí, pues primeramente vamos a estar con la gente, y ya más adelante si, si el evento nos vuelve a requerir, entonces a lo mejor hacemos una propuesta de conferencia y de alguna presentación de criptozoología que sería interesantísimo. No, no sé por qué se llama la mole, pero es muy grande, va mucha gente, es muy famoso el evento, es, eh, me parece que es el mejor evento que se realiza en Ciudad de México. Así que estaremos en uno de los lugares privilegiados ahí con, junto con otros compañeros. Ah, bueno. Eso es lo importante. Que vayan, vayan todos, que la pasemos muy bien y pues que lo apoyemos a él y, y que la pasemos todos muy contentos. Andrea ha realizado algunas pinturas referente a la temática y las vamos a llevar, también van a estar para venta, son de colección, eh, son maravillosas las pinturas, eh, a mí me impresionaron, quedaron bonitas, muy bonitas, compartí una fotografía en la cuenta de Facebook, por si las quieren ver, y de todas maneras mañana estaremos haciendo historias y compartiendo contenido en redes sociales, además de que, que recibamos a la gente que, que esté llegando ahí, yo creo que a lo mejor los estaré entrevistando para que me cuenten una historia paranormal. Vamos a ver qué tanto hacemos mañana en la mole. Así que toda la gente de Ciudad de México y del Estado de México los quiero ver el día de mañana y el domingo ahí la legión Oxlack que se junte para que estemos eh, reunidos y la pasemos bien. Dice alguien aquí, aguas mañana Oxlack, pues de seguro mañana en la mole estará un ser nefasto, un chaneque con lentes, barba y gorra chupando la sangre de los pobres personas, vendiendo su colección de figuras chidas, super canas y comprando bien barato la colección de gente necesitada de dinero. Este, espero que puedas acabar con ese ser nefasto, mi querido Oxlack. Eh, se refiere a un coleccionista que a lo mejor estará el día de mañana. La verdad, no vi que estuviera publicado, pero eh, pues puede ir a grabar, ¿no?, porque pues es un evento y es contenido para el tipo de, de, de videos que él hace pero yo también voy a hacer videos de la mole. Entonces, eh, pueden ver la perspectiva que yo dé de, del de, de evento, ¿no? Y con respecto a estas personas, miren, si no se meten conmigo, eh, pues no pasa nada. Pero si llegaran a decirme algo estas personas eh, que hablan, por ejemplo, este coleccionista o cualquier otra persona nefasta que me diga algo, pues bueno, ya veré eh, qué, qué pasa porque es un... Un lugar también que hay que respetar, y, pero obviamente si hay alguien que le falta el respeto a alguien de mi equipo, pues obviamente sí me voy a alterar porque yo tomo pastillitas para controlarme, que si no eh, sería muy peligroso, sería muy peligroso. Sería un caos. <risa> y bueno, no, buenas noticias para el eh, Patreon, ya puedo subir videos directamente a Patreon, antes no lo podía hacer porque te necesitaba un, un link directo desde YouTube o desde Vimeo y desde otras aplicaciones para poder ponerles videos en, eh, exclusivos para Patreon. Ya el día de hoy se pudo, ya abrieron esa oportunidad, así que la voy a estar utilizando con toda la gente de Patreon. Así que vayan y suscríbanse al Prey, al Prey, al Priyatón. Sus, el mío es Preyton, suscríbanse a mi Priyatón porque ya viene el contenido exclusivo. Y hablando del contenido exclusivo, les tengo un caso, una historia, y el video solamente se los puedo pasar en Patreon, y no lo puedo subir tampoco eh, como, como video. Les voy a tener que pasar el link para que lo descarguen, porque el caso es sumamente grotesco. Si cada año hay algún suceso macabro, espeluznante, aterrador, que se pueda distinguir de los meses de octubre, eh, pues hoy ha sucedido, bueno, el día de ayer sucedió la historia más macabra de este año, me parece, no sé, no sé, no te la he compartido a ti, pero resulta que en Zacatecas, en México, eh, captaron, pudieron grabar a un perro que llevaba la cabeza de un humano, la llevaba por las calles, el perro va caminando, mordiendo la lengua de la persona, de la cabeza de la persona y, y lo van siguiendo, va, alguien lo vio y lo va grabando, el video lo tengo, uh, el video ha salido en redes sociales pero le han borrado la, la cara a, a la cabeza. Muy pero yo lo tengo sin sin blur yo lo tengo sin este censura obviamente no lo puedo subir a mis redes sociales ni tampoco a Patreon lo podría subir pero no lo dejas sí, ver a mí no, no lo seas visto. morbosa no lo Sí, visto, lo puedo no si sí lo puedo pasar por link pero para la gente que sea curiosa y que no tenga problema con eso porque no lo pueden ver cualquiera me parece que es algo bastante fuerte y eso sucedió en Zacatecas. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad es que se ha estado revolviendo la información. Dicen que en, el ca en un cajero dejaron la cabeza de una persona con dos, eh, dos pancartas de los carteles que, no voy a decir sus nombres, pero pues carteles de la mafia, Dejaron la cabeza en un cajero automático con dos pancartas que decían, pues ya saben casi lo de siempre, no esto les va a suceder a quienes sean de este, eh, de este grupo, nosotros el grupo tal, dominamos y controlamos aquí. Pero bueno, ese caso en realidad pasó antes. Muchos han estado mencionando que esta cabeza es la que estaba o la que dejaron en ese eh, cajero automático pero la verdad es que no, esa era una cabeza, y esta otra cabeza que llevaba el perro, al parecer no se tiene eh, información, yo por ahí vi una noticia, he estado siguiendo un poco de cerca todo lo que salga al respecto, porque pues al ser tan, tan fuerte la noticia, tan delicada, pues no hay mucha información que digamos, y además porque pues eh, son cosas de, de los grupos eh, de la mafia, entonces pues también hablar de más es peligroso oh. pero eh, parece que ya recuperaron, después de 11 horas, yo lo que leí después de 11 horas habían recuperado ya la cabeza que llevaba este perro que obviamente el perro la llevaba para para comerle, para comer oh. eh, pero no se sabe de quién es, ni dónde la encontró este perro así que en algún lado Dios de Zacatecas Debe de haber un cuerpo sin cabeza, o puede haber muchos pedazos de una persona que no sabemos por qué sucedió. Y lo que más se puede eh, pensar es que es parte de lo de los carteles, ¿no? Como la cabeza que se había encontrado antes, días antes, un día o dos días antes, en este cajero automático. Esas imágenes son. son Estremecedoras, son estremecedoras. Un perro lleva la cabeza de una persona en la calle en la noche y van grabando al perro como la lleva. Me no voy. ¿Y no supieron quién era la persona de la cabeza? No, no, no. Piensa que es parte de... ¿Por qué no le preguntan al perro dónde la encontró? Dice Elena. ¿No quiso dar testimonio el perro? Sí, se dio a la fuga cuando lo empezaron a grabar. Dijo, guau, wow, guau. Wow dice el misterioso o oh no, el ministro, perdón ya el perro se había comido el 75% de la cabeza, se comió orejas, ojos y labios ay oh, no, qué horrible la gente que ha estado viendo el video bueno, que lo pudo ver sin la censura, porque es una imagen que no se puede poner en cualquier lado mencionan que, que puede ser una máscara pero es que es tan irreal, es, tú lo ves y, y no puedes creer que sea la cabeza de una persona y que un perro la lleve de la lengua, o sea, le mordió la lengua y la lleva colgando. Entonces, uno mismo no puede creer lo que está viendo y por eso pensaban muchos que era una máscara, pero no, en realidad era la cabeza de una persona. ¿Quieres, ¿Quieres ver el video? Pues, pues sí. Vamos a... Pues sí, porque no, yo no lo he visto. Vamos a... Andrea Morbosa, digo, vamos a ver. Pues a ver. sí, yo creo que más de uno aquí quiere ver, entonces... Tú yo no soy ver, la única, ¿no? Pero la aquí. gente no... ¡Uy, cabrón! No manches. ¿Qué pasó? Yo lo... Ok. ¿Yo no tenía? <risa> Desapareció Desapareció, gente Yo tenía el video De pronto está en el otro teléfono No, no. O de pronto lo... A ver, déjenme Denme un segundo o lo ver. borraste sin querer O no se descargó Pero yo vi que se descargó Ya me están diciendo morbosa Pues no, no es morbosidad Es solamente curiosidad pero... okay. Pues sí, no, no. A ver, vamos a... Subirle. Aunque si sí, aunque sí, ya es muy feo, ya no podré dormir entonces. Okay. aquí aquí está. Voy a, voy a intentar hacer esto otra vez. Dame un segundo y ahorita Andrea a ver el video. Este, sí, a esto se le llama curiosidad. Eh, la curiosidad es muy fea. Yo soy muy curioso a veces, pero cuando noto que algo va a ser muy feo, mejor. Lo quitas. Sí. O sea, dice que aquí ya está descargado, se supone. Pero, pero aquí... tú sí lo viste todo ya. Sí, ahorita te no lo voy a mostrar. Ahorita te no lo voy a mostrar. Pero aquí no me descarga, qué, qué extraño. De hecho, pagué por esta aplicación. ¿Pagué para qué? Okay. Mira, Fénix dice, mejor hablemos de los españoles que defendieron a México. <risa> que ofendieron. Que ofendieron, perdón, que ofendieron a México. No lo puedo descargar. Dice, <risa> dice que ya está descargado. ¿Ahora lo vas a bueno, descargar? No, vamos a verlo. Aquí lo puede ser. A ver. ¡Ay! Dios mío. Dios mío. Qué impresionante se ve eso. y lo lleva de la boca! Uy, no. Sí está, sí está fuerte. Sí está fuerte, ¿verdad? Sí, está bien fuerte eso. Y no creo que haya sido una cabeza de plástico o algo así, no, porque manches. entonces el perro no la va a llevar en la boca porque sí. O sea, claro. eso debe ser carne, carne, para que el perro se haya interesado en la cabeza. Qué cosa más... Uy, no. O sea... Supremamente pesado eso. Ah, eh, vamos a hacer algo. Ya sé cómo obtenerlo. 3, 2, 1. vamos a que. Ya no lo voy a ver muchas veces. Porque me no lo pones otra vez. Okay, o que lo voy a poner aquí. No. Bueno, que, que por ahí, por hacer esto, fíjate que por hacer esto, a uh, Just Stop la metieron a la cárcel por hacer esto que voy a hacer. Y ya. O sea, pero no se vio nada. ¿eh? Pero a, a stop así. así la metieron a la cárcel por simplemente decir yo tengo el video, pero en este caso era un tema diferente. Mm -hmm. En este sí, caso es. no, no es un tema del mismo que stop pero pues es, es fuerte. Estoy, estoy capturando la imagen en video porque la descarga me parece que no no funcionó. ya Ya lo guardé y bueno. Está bien fuerte. Mejor no lo vean. Sí, esto sucedió en Zacatecas, eh, ciudad me mexicana. Ah, parece que eh, ya hay cosas que no nos pueden sorprender. Pero... Ya lo quieren ver en Patreon, mira. Sí, se suscriben a Patreon. Siento. Lo pueden ver. En Patreon lo pueden ver. Voy a bajar aquí. En Patreon lo voy a subir. Pero la recomendación es que. No lo vean, ¿no? Yo, yo sé que hay mucha gente que no tiene, pues, como, ¿cómo se puede decir los, los sentimientos para poder ver este tipo de cosas? Entonces, solamente para los curiosos, como yo, como Andrea, pues, eh, la vamos a, lo vamos a poner en Patreon, pero eso solamente es un servicio a la comunidad de un relato oscuro. De verdad, nunca, nunca vamos a dejar de sorprendernos, jamás. No. Siempre sale una cosa más y más y más y más rara y más rara eh, y más fea y más fuerte, etcétera. Sí. Nunca, nunca nos vamos a terminar de sorprender con las cosas que suceden. Eh, esta situación sí, sí. fue en Zacatecas, México. Eh, en Colombia... Tú que viviste esa parte de, de los grupos organizados y demás, sé que hubo también cosas muy fuertes, pero estas son escalofriantes. Eh, ¿Recuerdas alguna situación similar, algo que haya dado mucho miedo que haya sucedido en Colombia y que haya sido provocado por estos, estas personas que bastantes, se dedican? Bastantes, bastantes. A ver, cuéntanos. una. Bastantes. Bueno, te puedo contar una que pues no es tan reciente, pero sí. Eh, lo que sucedió con, con el Bronx, lo que era el barrio el Bronx, que ya acabaron con eso, era un sitio de indigentes y cosas así donde se movía mucho la droga. Entonces eh, con el tiempo pues destruyeron todo eso, sacaron pues la gente que había ahí, para algunos para rehabilitación, otros, eh, bueno, diferentes partes, pero cuando... Eh, ¿Vamos a contestar esa llamada? Por el chat? Bueno. Y sí, seguimos y con continuo. este. ¿Qué tal, bro? Ya no Ciudad de México mañana nos vemos mañana, mi hermanazo Anil Max, ya está preparado para la mole, ya está en la Ciudad de México, y Max, te voy a, me va a dar mucho gusto verte, mi hermanazo. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, hola, aquí en Colombia, ¿cómo estás? Saludos, mi hermano, ¿cómo eh. te llamas? Bien, bien, bien, aquí de Cali, Colombia. Eh. ¿Cuál es tu nombre? Salud. Eh, Christopher. Christopher. Eh, de Cali, Colombia claro. eh, fíjate que estaba viendo precisamente ese rato una historia también oscura que sucedió en Cali ¿Sí me vas a hablar de eso o me vas a hablar de otra cosa eh, no, yo creo que otra cosita a ver, cuéntame la otra eh, hace eh, unos días eh, hubo, hace más o menos unos tres días hubo la desaparición de un niño que se llama Maximiliano eh, tavares aquí en colombia el niño desapareció y prácticamente empezaron a hacer el seguimiento a la mamá a la familia y descubrieron que la mamá el papá el padrastro la tía habían participado la abuela en un rito satánico con el niño para poder encontrar una huaca y hacer unos rituales con ellos eh, entonces, eso fue como lo más macabro hasta el momento que se ha ido, pues, a en Colombia, y de ver la gente como se va a hallar pues, de este tipo de situaciones. Eh, en la red ya se han los videos, incluso cuando realizaron la captura de, de, del tipo que había tenido, pues, como la potestad de, de hacer este tipo de rituales ahí en el momento de la captura, Dale cuando está poseído también, entonces, eh, hace eso fue pues, más o menos unos tres, cuatro días aquí en Colombia, entonces te quería pues como comentar el caso, ¿no? Sí, mira, es lo que estaba viendo precisamente, de que hubo rituales, con personas, con niños, y hubo canibalismo, esa era la noticia que estaba checando hace un rato apenas, que hicieron que, no sé si los niños o otros niños, o personas comieran carne de... de, de este ah, proceso. sí, sí. Eh, eso también se ve muy a menudo, ¿no? Se ve muy a menudo. Han ¿Sabes qué? Camiones. Perdón, no fue en Cali, eh, fue... Esto fue en... Eh, en la otra ciudad. ¿En Medellín? Sí, Medellín, Medellín. Fue en Medellín, y... ahí fue, sí, exacto. Claro. Sí, eso hasta el momento parece como cuatro veces el caso más impactante que... ...que se ha tenido hasta el momento, ¿no? Porque era un niño, pues, que... Eh, ...de muy corta edad y... ...aproximadamente ocho años... ...y el grupo se hacía llamar Los Carneros... Eh, ...conformado, pues, por la mamá, el papá... ...que eran los que participaron en... ...y la abuela y los familiares en el rito satánico con el niño... ...haciendo y utilizando, pues, primorios... ...que hacen parte, pues, del uso esotérico... Eh, entre ellos, pues le encontraron un muñeco gordo también. Eh, al niño, ya creo que lo encontraron porque el líder de esa Z, pues, dijo dónde estaba. Pero, pues, esta gente, según los testimonios de las personas que iban por allí, decían que el tipo era poseído también y, y pues, les decía, lo engañaba de que iban a encontrar unos tesoros pero que que sacrificar al niño y pues la gente accedió los miembros de la familia accedieron y hicieron ese hecho, ¿no? Exacto. Entonces, eh, no sé cómo sean las investigaciones o si sea, hayan detenido a esta familia o por qué está ahorita sí, dice, Eso ya están detenidos todos. Ahí yo te mandé el link desde mi WhatsApp, te mandé el link de la noticia y si necesitas de pronto los otros videos, Ahí te las podemos dar también. ¿No, qué fuerte esto de que se trata de un ritual. ¿Se sabe de qué secta o qué culto eran estas personas que realizaron? eso? Se, de... se hacían llamar los, los carneros. Los carneros se hacían llamar. Eh, pues hasta ahora no, no se había, pues, dice que habían participado en, en otras cosas que tengan que ver con, incluso en este momento... Te acabo de mandar el video cuando el tipo lo están atrapando y entre varios policías lo sostienen porque está poseído y cambia la voz, ¿En serio? que es como el líder de esa secta. Okay. Y aquí te lo acabo de mandar. A ver, vamos a ver. No y bien. los policías lo, lo detienen y no pueden controlarlo. Okay. La que está atrás es la esposa de él. Sí. y La que también asesinó al niño y no lo pueden controlar, ¿no? o sea que estas personas estaban como poseídas según eso pues, sí porque pues la abuela fueron aproximadamente entre seis y siete personas Ay, los enfermos. detenidos que eran miembros de esa familia no y el, ellos se dejaron llegar pues por, por los libros esotéricos de las películas de Salomón y ese tipo de cosas que Hacen parte pues, de la imaginación esotérica de algunos, ¿no? Mm. Entonces, se hablar de eso, y para encontrar unos tesoros, y pues, ¿cómo le parece que se encontraron con esa situación, no? Que es aberrante, pues, porque uno se lee eso a su propio hijo, okay. porque cada vez a él le pasa una cosa de esa, ¿no? Ok. Eh, fíjate que eso da mucho miedo en las dos situaciones en pensar que los demonios se pueden apoderar de nosotros y hacer cosas horribles como esta que nos estás contando, o que la gente se enferme y haga este tipo de cosas, o sea cualquiera de las dos claro, es escalofriante claro, ya son psicóticos a ver si las personas van a diferenciar y pues las cosas paranormales existen, ¿no? pero ahí muy claramente en el video aparece el tipo pues que está hablando con otra voz y todo el entonces, uno, pues, como que ya lo piensa un beso, ¿no? Aparte, eso habían dicho eh, que el tipo eh, unos días antes había salido desnudo y se había colgado de un palo de la casa donde él vive. Y, y había, se había comido una iguana también. Uf. Una iguana, es un animal acá en Colombia, pues no sé si usted lo conozca, pues, como un reptil y, y se le había, se había trepado el palo de mango. Y se había arrancado la cabeza y se había comido las partes así. Ok. Vamos a no, ver el video que no sé. nos acabas de mandar. Vamos a reproducirlo, bueno. ¿ok? Quédese. Bueno, bueno, un saludo. Saludos, que estén muy bien, gracias por la llamada, mi hermano. Bye. Esta, esta historia no la sabías, también es un relato oscuro. Vamos a ver el video de cuando detienen a esta persona. Yo sí, yo sí la había escuchado. ¿Tú ya la habías uh -huh. escuchado? Sí, sí. sí. Y lo, lo más impresionante es que todos eran de una misma familia. O sea, imagínate lo locos que estaban todos. De una misma familia. Sí, y con el niño, o sea, no. Bien, bien, bien enfermos. Vamos a reproducirlo. Oye, esto sí está... Sí está fuerte. Sí. ¿Tú crees que sea una persona que esté enferma, que, que tenga esquizofrenia, por ejemplo, ¿qué es lo que dirían los científicos? ¿Crees que sea una persona que tenga esquizofrenia? Yo creo que sí, o sea, es que mira, para que sean tantas personas de una misma familia, quizás si están como poseídos todos, o si tienen su problema mental, pero, pero es que todos... Sí, como eh, el poder de una persona, o la forma de controlar a los demás, es tan fuerte que los otros terminan haciendo lo que él diga, o lo que esta persona diga, y me parece también siempre lo mismo, me parece bien impresionante e interesante el que todos los que supuestamente están enfermos y tengan esquizofrenia, terminan hablando de esta forma, por eso, sí. por eso se sigue creyendo que están poseídos, porque esto, esto no no refiere a algo normal, yo lo que digo pueden tener la misma voz, pueden tener una actitud agresiva, pueden hacer cosas y decir cosas sin sentido o hacer cosas horripilantes, pero el que modifiquen la voz es un extra que va más allá, que va más allá de lo normal, entre comillas, ¿no? Sí. ¿Por qué hacer la voz de esa forma y por qué no hacer una voz como de ardillita?, Sí. Vamos a escucharlo nuevamente. Sí. ¿sabes cuándo ocurrió esto? Yo creo que sí, si buscamos, sí. Eh, bueno, sí, obvio, si buscamos, sí, pero... Ay, no, no puse en pantalla la, el video. Eh, entonces, no, no sabes qué cuándo fue yo eso. Yo creo que eso, eso es, no, es, no, no es tan reciente, pero sí, sí tiene su, su tiempo. Espérate, yo busco, a ver. A ver, la gente dice que no lo vio, vamos a repetirlo, para la gente que no lo vio, vamos a repetirlo.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 igual la, la niña de, de Guadalajara, sucedió lo mismo con ella, estos, estos fueron los libros, vamos a ver los libros, dicen que estos fueron los libros que utilizaron, y que terminaron de esta forma, a mí me gustan mucho los libros, yo he estado comprando bastante tipo de este, este tipo de libros, y bueno, no, yo la verdad no creo, nunca he creído que al leer ese tipo de libros, por más que digan que son satánicos, pueda ocurrir algo, la verdad yo no creo en eso, pero no sé, vamos a ver qué tipo de libros son, vamos a poner en grande esta pantalla, sí sí lo alcanzan a ver, ya la estamos viendo, ahí está, dice, eh, eh, no alcanzó a leer, este es de esoterismo, el libro de San Cipriano, es un libro que eh, he tenido la oportunidad de comprarlo, pero no me llama la atención, podríamos comprarlo, podríamos leerlo aquí juntos, porque me dice, me dijeron también, quien lo tenía, que es un libro muy peligroso, que no es para jugar, que es un libro muy delicado, yo la verdad no, no pienso que eh, al leer textos se pueda, sus, pueda suceder algo maligno, pero no sé, acá tenemos otro esoterismo, esoterismo. Bueno, mira, eh, ya encontré el caso. Dame un segundo. El anticristo que es de Frederick Nietzsche, la magia, eh, esoterismo, más son de esoterismo y creo que el más demoníaco que veo aquí, el más peligroso por lo que he sabido, es el libro de San Cipriano. Eso es este que se encuentra al lado derecho y que todavía no sé de qué trata y puedo comprarlo, podríamos comprarlo y leerlo aquí, si, si alguien aquí dice que sí, lo hacemos a ver, ¿qué pasa? ¿cuál es la historia? bueno, mira, con razón no lo conocía yo estaba confundiéndolo con otro caso también de un de, una, de un papá, ¿no? que mató a un niño en Cali, pero mira, eh, ya buscando las noticias de hace, hace un día ¿ese es, es, es un día? ¿Es, sí, ese, lo, ¿eso es lo que sucedió? los carneros, sí, eso fue así reciente ¿Hace un día? A ver, cuéntame más, si puedes leernos la nota. Dice, caso Maximiliano. Caso Maximiliano, hayan cuerpo que correspondería a la familia de los carneros. Autoridades con información de uno de los involucrados fueron conducidos a la zona rural de Remedios, Antioquia, donde encontraron el cuerpo que correspondería al pequeño Maximiliano Tavares, víctima de de un presunto rito para prosperidad económica. En la tarde de este 27 de octubre, investigadores del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional, con información de un presunto miembro de los carneros, se desplazaron hasta zona rural de Remedios, Antioquia. Allí encontraron el cuerpo que correspondería a un niño de seis años llamado Maximiliano Tavares, quien desde el pasado 21 de septiembre permanecía desaparecido. ¿Te imaginas? ¿Qué le pasó al niño? Dice, fuentes cercanas al caso, eh, le confirmaron al periódico El Espectador que uno de los hombres procesados por la tortura y desaparición forzada, Maximiliano Tavares, en un posible intento de negociación con la fiscalía, llevó a los investigadores al punto exacto donde habría quedado enterrada la víctima. La hipótesis sugiere que fue sepultada en medio de un ritual para encontrar una huaca de oro. Ok. La fiscalía le confirmó a el periódico El Espectador que la diligencia se llevó a cabo este 27 de octubre y será la tarea de medicina legal quien confirme la identidad del cuerpo encontrado. Asegura que la colaboración del investigado se puede constatar en los interrogatorios a los carneros. Grupo entre quienes se encuentran la madre del niño, Sandra Patricia Caro, su padrastro alias el líder y hasta la abuela materna. Uy, no qué horrible. La familia sacrificó a este niño. Dice, para prosperidad económica, ¿no? Para encontrar una huaca. Una huaca es un enterramiento precolombino, eh, donde se pueden encontrar tesoros, oro precolombino. -pre en Colombia, pues, está el Museo del Oro y se han encontrado piezas de oro. Entonces, es lo que menciona, que era para que el espíritu, el demonio, lo que fuera, les dijera, les dijera. Dónde, estuviera la, dónde estaba la huaca para sacar el oro y tener dinero, pero es a, a, a base de sacrificar al niño. Imagínate, y la abuela, la mamá, todos estaban bien locos. ¿Qué, qué demonios? ¿Qué cosa mm -hmm. más horrible? Y bueno, ya estamos viendo ese video donde detienen a este líder y pues se escucha como endemoniado. Tendremos otros videos. Fíjate si hay más videos de ese caso. Sí, sí hay, sí hay videos. Eh, a ver, si quieres pues ver, para ver si, si tenemos la continuación de ese video, porque si acaba de suceder, sucedió hace un día, no lo conocía. Sí, mira, dice aquí secta satánica no sé qué, caso Maximiliano. Ok, pero, pero videos, vamos videos. a ver. Mira, esto es lo que se sabe de los carneros. Mira, aquí está el video. Eh... Ok, eso es en... Fíjate si está en YouTube, porfa, para buscarlo acá y que lo podamos ver en, en vivo. Quiero decirle a la gente que, a pesar de que consideramos el Halloween o estas fechas eh, como fechas de fiesta donde nos podemos disfrazar y donde podemos hablar de estas temáticas y que... E incluso lo hacemos entre familia. Ahí está. O sea, le pones caso a los carneros. Ok. Y te aparecen todos ahí. Ahorita lo checamos entonces. Capturan a ah, nuestro no, mes. Nora, Luna nos mandó 10 dólares. Gracias, Nora. Saludos, Oxlack. Saludos, Nora. Gracias por ese super chat, ese super apoyo que nos brindan en las transmisiones. Gracias, chicos. Tenemos aquí la llamada nuevamente de nuestro amigo de se fue, se fue nuestro amigo. Dice Marce Díaz, Oxlack, por leer los libros nadie se demonia para eso debes hacer el ritual. Lo mismo digo, no creo que, bueno, yo, yo, yo, yo, yo, escéptico, no creo que de verdad funcionen los rituales. No creo, yo no creo, pero bueno, estamos viendo aquí unas situaciones reales, ¿no? De, de sucesos horripilantes nuestro amigo nos estaba llamando nuevamente pero colgó estamos hablando de Halloween 31 de octubre bueno ya nos está llamando otra vez, vamos a contestarle buenas noches hola, hola, hola. Eh, no mira ahí que te acabo de mandar el otro video donde les hacen el allanamiento a la casa y les encuentran pues todo eh, incluso les hacen la requisa a las pertenencias de ellos, entonces ahí te mando el video, pues, inédito eh, ahí, ahí por WhatsApp, ahí para que lo veas. Ok, ya lo estoy aquí, ya lo, ya lo estoy poniendo en el... Vale. Bueno, saluditos. okay gracias, mi gracias. hermano, saludos. Aquí ya tenemos este caso, que acaba de suceder en Colombia, así que es un caso reciente, vamos a compartir pantalla, vamos a detener esta pantalla, compartimos... Estamos eh, a las 11:42 de la noche, hora del centro de la República Mexicana, para toda Latinoamérica, Europa y el mundo entero. Estamos en vivo y en directo hablando de relatos oscuros, de historias escalofriantes, de hechos reales. Vamos a compartir pantalla. Eh, vamos a la pestaña, de desaparición de, Maximi de Maximiliano. Y vamos a... Aquí están examinando la, la casa. Mira, es un muñeco vudú, ¿no? Es un muñeco oh, oh. Es un muñeco oh. Uh -huh. oh, mira. Es de un bebé, eh. Ahora de capturar el número 06, de fecha 15 de, de octubre de 2022. Eh, aparece como fecha de nacimiento, 6 de noviembre. Bueno, Es una daga, ¿no? Uh -huh. Botas de Hule. Va a checar qué, qué tienen en la suela, qué, ha, qué han pisado, a ver si hay rastros de sangre. Aquí estamos viendo que está revisando algunas cosas ahí. captura grabada, concierto, para elinquir lesiones personales de confort... De... De, con deformidad física permanente para Fabio Andrés Carmona sí, sí, sí. y para Sandra, desaparición forzada, grabada, encubrimiento por tortura y concierto para delinquir. ¿Cierto? Entonces ahí está el primer derecho que les explico por el, por el motivo por el cual ustedes están siendo judicializados ¿Sí? y la autoridad que lo, re, lo, lo ordenó, que fue el juzgado, promulgó municipal con función de cuentas de garantías de remedio. Listo. Ese es su primer derecho, para que se les comunique el motivo por el cual están siendo capturados. Segundo derecho. Tienen derecho a guardar silencio y todo lo que, puede, lo que digan puede ser utilizado en su contra, ¿cierto? Tienen derecho a que le informemos a una persona de que ustedes están capturados. Evidentemente ya ustedes nos dicen a quién le informamos. De quién es? Ok, pero mira cómo se ven personas como... Normales, ¿no? Sí, o sea, sí. qué miedo que se pueda confundir una persona que hace cosas terribles sí, con cualquier otra persona. La señora, toda tranquila ahí. ¿eh? Sí. Mira eso, Pues estos son como los eh, los familiares, ¿no? Sandra es la mamá, me imagino que es ella la que está ahí. Y este es, creo que, el padrastro. Podría ser el padrastro, ¿verdad? Sí. El poseído. El que estaba ahí haciendo. Sus hay que, hay que y ver no. si. Hay que ver si trae la misma ropa. Sí, mira que tenía un. ¿Así? Ah, ¿Naranja? ¿Sí? ¿Traía sí. naranja? Sí, del otro video, era como que Ok, vamos a adelantar un poco. estos es como nos capturan. Aquí están todos. es eso. Los carneros. Dios mío. Ok, los carneros. Vamos a ver el. Sí. El video que nos había mandado acá nuestro amigo. Y si sí, sí, sí, trae una pelea naranja, ¿verdad? Sí, míralo. Uh -huh. ver, Parece que a, ese es el, el poseído. A vamos a compartir. Aquí te lo tenemos. Aquí lo vemos nuevamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Una persona de pronto se transforme, ¿no? Sí, sí. No, pero lo, lo más impresionante es que no es uno solo, o sea, con, con su problema mental, sino toda la familia. O sea, ¿qué les pasaría a esta familia para que todos tengan Participaran ¿no? en, en la muerte del niño, o, o sea, no todos podrían tener esquizofrenia, o sí, no, no, claro. O sea, esto ya es maldad de, ¿sí? de un grupo. Exacto, eso sucedió en Colombia. Eh, lo anterior del perro que llevaba la cabeza de una persona sucedió en México, y bueno, por ahí hay alguna, hay alguna controversia, porque estos youtubers famosos que son de videojuegos que es eh, el Rubius y Auron Play pues en alguna transmisión mencionaron que pues expresar un mal de, de México, ¿no? Sobre que estaba muy lejos, sobre que no querían venir a México a un evento, y sobre que incluso le podría dar eh, COVID de, to, de tan solo pensar venir a México al a buen eh, Auronplay. Eh, hay una controversia ahí que es un tema de una de parte de, de internautas que se entretienen con videojuegos y con estos creadores de contenido españoles y a pesar de que están está ahí claramente que estos chicos dicen pues esto sobre México la, la gente lo sigue defendiendo y, y sigue pensando que es una broma y, y, y demás, y siempre va a suceder esto, la verdad es que las cosas no son aceptadas y nos cegamos siempre casi por la gente que, que queremos, que apreciamos, que admiramos y también nos cegamos ante la verdad. La verdad es la que más se, se esconde, la que más se oculta y la que menos queremos. Siempre hemos dicho que a mí, yo prefiero que a mí me digan la verdad, siempre he escuchado así, que sean honestos, que me digan la verdad y la verdad es que no nos gusta la verdad, somos una sociedad, somos un ser viviente que no le gusta la verdad, le gusta las mentiras, le llama más la atención, defienden las mentiras, y bueno, no voy a discutir más sobre estos youtubers que dijeron eso sobre México, y que ahora por ahí subió un, una historia también de otro español que se refería ahora que en Latinoamérica estamos esquivando navajazos, haciendo referencia a que somos muy violentos y lo que estamos viendo en pantalla, pues dos sucesos, uno en Colombia y uno en México, pues sí. que son verdaderamente no son violentos, sí son, son violentos y pues bueno, esa es la idea y la impresión que tienen de los latinoamericanos en el mundo. Eh, no, no, solo hay, no solo somos violentos, y deberíamos también de, de defender lo que lo que somos además de, de estas situaciones, porque en todos los demás países también hay violencia, en Estados Unidos vemos violencia, en Asia vemos mucha violencia muchas cosas perturbadoras en China, en la India en Europa también hay este tipo de, de sucesos así que no es solamente Latinoamérica, es en todo el mundo eh, hay gente y hay situaciones como esta en donde suceden cosas aterradoras entonces yo creo que estos chicos youtubers eh, aunque lo dijeran en una en una plática entre amigos me parece que es muy muy real lo que mencionan no muy real el sentimiento que tienen en este caso por México y por qué nos engañamos la verdad por qué nos engañamos sabemos que los europeos o estadounidenses nos, nos miran hacia abajo. ¿Por qué engañarnos? Nos, nos estamos engañando. Sabemos que estas personas nos ven hacia abajo. Nos nos, eh, nos ven como menos. Pero nosotros queremos ocultar eso y pensar que, que no sucede así. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, ¿cómo estás? Te saludo Gustavo de Ecuador. ¿Cómo te llamas, mi hermano? Gustavo. Gustavo, desde Ecuador. ¿De qué parte de Ecuador, mi hermano? De Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. Bienvenido, mi hermano. Saludos. ¿Qué nos quieres platicar? ¿Cómo estás? Osla? Es un honor para mí que pueda contactar contigo. Eh, quería comentarte una experiencia personal eh, que me sucedió justamente esta semana acerca de un familiar que falleció hace poco. Ok, cuéntanos. Hola. Aquí estamos. Bueno, eh, fue hace. Lamentablemente, un familiar mío muy, muy allegado, que es mi abuelita, parte de mamá, falleció hace tres sábados. Y como es de costumbre, pues yo lo fui a visitar al cementerio, pero esta vez fue acompañado de un amigo. Él es artista, es pintor y es fotógrafo. Y él me tomó varias fotos. De hecho, grabó un pequeño, un corto video. Estando yo en la tumba de mi abuelita, y se me hizo raro porque él me mostró, o sea, las fotos, y en una parte del video, que es una fracción de dos a tres segundos, él ve que hay una persona al final del pasillo, o sea, de, de todas estas bóvedas, pero son un conjunto, es un cementerio general, no es privado. Eh, hay una persona al fondo parada, no sé si sea mi mente que que me juega cosas porque extraño mucho a mi abuelita, pero es verla con la ropa que ella siempre traía de la manera encorvada hacia adelante que siempre separaba, porque ella en vida tenía escoliosis. Y el cabello, el cabello suelto, todo gris. O sea, se me hace muy parecido. Yo te voy a pasar el video por, por WhatsApp. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Pero mi amigo me cuenta que esa noche... Eh, cuando ya pasó todo el cementerio por eso fue aproximadamente las 6 de la tarde dice que se sintió muy mal estuvo eh, con fiebre, creo que no sé si estuvo con insomnio sí con dolor de cabeza pero no sé si tiene algo que ver el hecho que estuvimos en el cementerio él me cuenta que escuchó cosas en el en, en su domicilio porque él vive solo pero se me hace muy raro y la verdad es que si tú ves el video, si lo conocieras ahorita dirías que es ella, yo te lo voy a enviar. Pero se me hizo muy raro porque, en, de hecho, yo fui al, al, al cementerio porque no había ido por dolor, pero se escuchaban cosas en mi casa como si silbaran hacia el lado izquierdo, o se escuchaba que se movían cosas, y desde que le fuimos a poner las flores ya dejó de sonar eso en la casa pero no sé qué piensas tú si todo esto es real o yo me estoy poniendo así, sugestionándome por esta pérdida. Bueno, es que pueden ser las dos cosas. Puede ser que, que sea real, que sea un fenómeno que sucede porque ha fallecido pues, tu ser querido y otra cosa es que te puede estar sugestionando. eso es Ese es el meollo del asunto en las cosas paranormales. Podemos ver el video y a lo mejor podemos... Eh, a hacer un video igual a la misma hora, para ver si hay las mismas sombras, para ver si sucede lo mismo, y poder eh, determinar si lo que tú estás viendo como, pues, el espíritu de alguien conocido, pues a lo mejor sea simplemente una sombra. ¿Me puedes mandar el video? ¿Ya me lo mandaste? Eh, no, porque estoy en ese momento hablando por... por hacer, este, yo apenas corté la llamada, te lo envío, y no sé si lo puedo usar en alguno de tus videos. Ah, pues en claro. Algún momento. claro. Eh, tenemos que ver el video para, para ver si, si esto sí si era un suceso paranormal. ¿En tu, corazón, en tu corazón, ¿qué piensas, qué sientes que sucedió? ¿Que sí sea el espíritu de tu ser querido o solamente piensas que te está sugestionando? Bueno, la verdad es que la única parte que me dice que me estoy sugestionando es mi familia. Porque todos saben que fue, fue una pérdida muy lamentable, pero a mí nunca me han pasado estas cosas de, de un familiar. O sea, sí he escuchado cosas en lugares que tienen energía pesada, lugares abandonados, cuando he tratado de hacer exploración urbana con, con mi amigo, que es mi mejor amigo el que te estoy comentando. Pero de ahí han fallecido familiares, incluso en la época del COVID, pero jamás me había pasado algo así. De que escucho que me están silbando que escucho que se mueve un objeto que escucho como si alguien estuviera fuera en la sala mientras todos estamos durmiendo adentro en las habitaciones entonces eh, una amiga así me dijo yo te recomiendo que vayas a visitar a tu abuelita que le pongas flores le, le, la visites, que, que estés pendiente porque no fuiste entonces, y vas a ver que después de eso van a cesar esas, esas cosas y, y de verdad, eso sucedió. Eh, siento yo que sí podría ser verdad. Lo que me, me pone muy mal es ver el video. Por eso, de hecho yo lo había eliminado. Pero sí, sí le puedo decir a mi amigos que me lo voy a enviar. Porque es, ese video me, me lastima. No ha pasado ni un mes que mi ha falleció. Pero yo te lo voy a enviar. Eh, porque sé que no es, no es nada... Que atente a mi privacidad, porque realmente está en un lugar público, o sea, y es algo que yo pienso que ella, porque, ¿qué persona va a estar parada al final del pasillo viendo hacia la dirección donde estamos por 5 o 6 segundos, como dijo mi amigo, eh, sin moverse? Aunque el video son de 2 a 3 segundos que la capta cuando se mueve de izquierda a derecha, o a derecha a izquierda, no recuerdo, pero eso es lo que él me dijo: esa persona estaba ahí un buen momento. Cuando yo dejé de ver, porque pausé el video, ya no estaba. No sé qué creas, me dice amigo. Y yo, bueno, déjame ver el video. Cuando lo vi, me puse mal, y la verdad es que lo compartí con mi familia, pero se molestaron, y yo lo que hice fue eliminar el video. Pero me tiene eso pensando, me tiene atormentando, y eres la única persona que yo sé que puede esclarecer las cosas, que busca la verdad muy a pesar de cualquier otra cosa, entonces, por eso te lo quería compartir. Lo voy a pedir y te lo voy a enviar. Ok, mi hermano, entonces lo esperamos durante el transcurso del programa para ponerlo. Te agradezco que nos llames y ahorita hablamos sobre tu historia. Muchísimas gracias, hola. Saludos. Saludos a tu novia, que le vaya muy bien. Gracias, Adiós. mi hermano. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que si sí se hagan presentes los los familiares que han partido, por ejemplo, en esta nos va a presentar un video que a lo mejor ahí apareció. Sí, yo sí creo que sí. De pronto, es más cuando se van con al, y dejan algo pendiente, ¿no? Creo, creo que sí puede suceder. Si tú has sufrido la pérdida de alguien muy querido y que la haya soñado, que haya sentido que estuviera cerca. Sí, con mi abuela sí. Mi abuela cuando falleció, sí, sí me pasó como lo mismo. No fue que se me apareciera, sino que pues, fue en, en un sueño. Pero sí creo es cuando mueren, mi abuela murió de repente. Entonces yo creo que le quedaron como cosas pendientes y, y por eso eh, no pudo despedirse o, o algo le, le causaba como alguna cuestión, así que no podía irse en paz. Y, y yo creo que sí trataba como de comunicarse. Entonces... Yo, yo creo que sí puede suceder, que, que no se van como en paz. Y dicen también que si nosotros tenemos como sentimiento, si lloramos por nuestros familiares que han partido, como que ellos no se pueden despegar de este plano terrenal, ¿no? Sí, yo creo que sí, no se pueden, no se pueden ir tranquilos. No se pueden ir mm. tranquilos. Eh, eh, Estábamos hablando de... de... Los españoletes. <risa> españolitos españolitos ok este no ya los españoles ya es que creo que aquí hay gente más grande hay personas que que no siguen ese tipo de contenido y entonces pues como que no, no les llama o no les importa lo que digan dos dos chicos españoles que bueno ya dos treintañeros españoles que se dedican a jugar este, videojuegos y sus seguidores son, son puros niños. Entonces, eh, yo lo que les digo es que no nos hagamos tontos. Los europeos, los estadounidenses, siempre nos han visto menos a nosotros de Latinoamérica. Uh -huh. Esa es una realidad. Quien crea lo contrario, de verdad, está perdido y no, no ha vivido lo suficiente pero es claro, los europeos se sienten más que, uh -huh. que nosotros mismos. Imagínate, eh, hay europeos que dicen que Colombia es una, una selva y que todos vivimos con taparrao, ¿te imaginas? Así, eh, sí, fíjate, hay cosas así. Por ejemplo, también de México dicen que todos usamos sombrero y que comemos burritos uh -huh. <risa> y que andamos eh, el, entre... Entre, mague, entre no ¿Cómo se llaman estos...? como nopales, ¿cómo se les ¿Cactus? llama? Cactus, entre cactus. Esa es la idea que tiene la gente de, de Europa, de México, y bueno, de Colombia, que es una selva. Sí, a nosotros nos ven como una selva y que todos vivimos en taparrabos. Entonces, yo, yo, yo sí opino algo y digo que, sea como sea, hay que respetar eh, todas las nacionalidades, hay que respetar a ah, todos los países, y, y sí... Debo decir, pues al respeto, los españoles son eh, todos muy bonitos, muy, muy, muy bello país, pero si sí tienen un poquito de aire de altivez eh, por, por la conquista española, supuestamente, y todas las cosas, entonces sí tienden como a, a tener como su sarcasmo siempre con, con nosotros. Entonces, eh, yo digo que sí debieron tener un poquito más de respeto eh, con, con México, con... Y no solo con México, hay que tener respeto con otras nacionalidades y, y, y respetar, porque eso es lo importante, ¿no? Es que esos comentarios que hicieron, la gente si no vio el video, eh, sí son como demeritando, como diciendo en México, o sea, ¿a qué vamos? O sea, hacen sí. menos México y estoy seguro que si han venido alguna vez aquí, pisaron el hotel y nada más, porque no, no saben lo grande, lo extenso y tantas cosas que, que hay en México y bueno, no vamos a pelear con qué país es mejor ni mucho menos, no, la verdad hay, hay unas competencias que no se deberían de hacer por, simplemente porque sería absurdo y creo que estos chicos lo dijeron real nada que se justifiquen ahora de que estaba jugando, que yo no que yo estaba hablando de otra cosa, etcétera sí, no, sí. Eso es justificarse si sí, no, ya abrió la boca, ya eso es, es real, eso es lo que dijo, lo uh -huh. que dijeron ambos es real. Claro que no todos los españoles son así, ¿no? Hay, hay canales, hay youtubers eh, españoles que, que vienen aquí a México y les encanta. Entonces no hay que generalizar, pero sí hay que respetar a, a los de otros países, porque pues no, no es como bonito eso. El, fue raro, fíjate que el fandom de estos chicos, que son de Latinoamérica... En lugar de apoyar a México, a decir como qué mala onda que digan eso de México, apoyaron a ellos. O sea, los países de, de Perú, Colombia, Ecuador, etcétera, comenzaron a apoyar a los españoles, diciendo, ah, dijeron de México, no de no México no es Latinoamérica. Es decir, se, <ríe> se hicieron a un lado, así como, que, como diciendo, hablaron mal de México y no quieren ir a México, pero México no es Latinoamérica, nosotros somos aparte. Entonces, también fue en lugar de unirse y decir, somos latinoamericanos, nosotros somos hasta un 50 o 60% de la gente que ve su contenido, sigue apoyando a los españoles, por eso es como un caso perdido, caso completamente perdido, el pelear de esa situación. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, Oxlack, Andréita Preciosa, habla Laura. Ah, Laura, Hola ¿cómo Laura, ¿cómo estás? <risa> Hola hermosuras. Gracias a Dios bien. Hoy hubo mucho dolor, pero gracias a Dios con la medicación que me dan, pues bueno, los dolores se controlan, pero aquí estamos. Y estoy hablando referente por lo que estás diciendo ahorita de lo que habló el tal re, este Rubius y hasta se me olvida su nombre del tipejo que por cierto, perdón por la expresión de palabra, yo no soy ustedes me conocen y no soy tan así para expresar usted, usted puede decir lo que quiera gracias hermoso eh, yo lo único que puedo decir en este caso de lo que está también comentando Andrea pues sí ciertamente fueron quienes supuestamente vinieron a conquistar a nuestro país pero lo único que trajeron fueron enfermedades porque eran tan sucios que trajeron las ratas, la viruela, los piojos. O sea, sí. por Dios, si un color eh, te va a determinar quién eres, qué lástima de pensamientos, ¿no? Porque puede haber gente de otros países, bueno, no nos vamos más lejos hasta nosotros mismos o sea, aquí en México. ...somos también un poco racistas... ...en qué aspecto... ...en los niveles o estatus sociales... ...que se tienen. racistas ¿no? Lamentable... Sí, claro, exacto. Entonces, lamentablemente... ...a mí me duele en este aspecto... ...porque... ...es increíble que después... ...de hecho lo dejé en un comentario... ...que después de todo lo que hemos vivido... ...a partir de la pandemia... ...es increíble... Que sigamos, bueno, no me cuento entre todos, ¿verdad? Pero que se siga con tanta falta de empatía. Que, que se siga con, con gente tan nefasta, tan cruel, tan humillante. Que se haga tan remarcado todo eso. Lo vuelvo a mencionar de los estatus sociales. De que si eres blanco, que si eres morenito. Eh, y, y, y perdón, pero... O sea, los españoles de qué hablan. Es un país que se está desmoronando ya también. Es un país que, que también económicamente está bien jodido. Eh, y, y, y que gracias a, a gente que sigue, a esos youtubers, como el que tú mencionas, ¿cómo dices que es este tipo? Este, ¿El Rubius o Aaron Play. Este, esa cosa, esas dos. Eh cómo se expresaron, porque por Dios, ese, ese tipo que mencionas el primero, empezó con cuántos seguidores y, y, y cómo era su, su calidad de vida. Entonces, la misma gente que los sigue, los hace tener y hacerlos grandes. Y, y qué triste que lo poquito, porque al final de cuentas el día que nosotros nos vamos de esta tierra ni los recuerdos nos llevamos absolutamente todo se queda y qué triste que a la gente la recuerden cuando nos vamos con desprecio eh, la humildad ante todo la sencillez porque lo terrenal pues obvio aquí en la tierra se ha de quedar entonces qué bueno que tenga así de seguidores, porque gracias a toda esa gente que le sigue, es que tienen el dinero que tienen, y, y deberían de ser un poquito más, híjole, es que voy a decir algo que, que creo que no va a sonar muy bien. Usted hable lo que Pero quiera, Pero que bonita. no conecta la lengua con el cerebro. <risa> ok, ok. <risa> Me, ya entienden lo demás, ¿verdad? Sí, sí, sí, este sí, chico conecta mucho la lengua con otra parte. Sí. Perdón, fundí porque por ahí hay corazón. <risa> <risa> ya te leí. <risa> Pero pues bueno, y, y, y al conectar la lengua con esa parte, ¿qué es lo que sale? Pura porquería, de verdad. Entonces, bien por ti, porque Oxlack eh, con guante blanco diste cachetada. Y, y te felicito. Eh, leí algunos comentarios, muchos de ellos, pues bueno, están en contra, ¿no? Porque pues nos mencionan a nosotros mismos que siendo nosotros los mexicanos, ¿cómo es que despreciamos a los de nuestro continente? Pero no es que les despreciemos, sino es porque también vienen a un país que también está carente y, y, y vienen también a buscar empleo, vienen a... Cuando también nosotros estamos muy necesitados y no es porque los despreciemos, porque visto está que mismos eh, ecuatorianos, guatemaltecos, quienes se vinieron, como la persona que dijo que, que los frijoles se los daban a sus puercos, entonces si la gente mexicana es lo que les puede ofrecer en su, en su peregrinar para llegar al otro lado de, de lo que es Estados Unidos, pues qué mal agradecidos, ¿no? Entonces creo que los mexicanos si algo nos caracteriza es el ser empáticos y, y más bien gente que viene de otros eh, países, Venezuela, Guatemala, Ecuador, etc. Y que tienen que pasar por, por nuestro país y que nosotros con, de todo corazón ofrecemos lo que tenemos, pues salimos despreciando, despreciados en ese aspecto, ¿no? Qué triste, y no es que seamos nosotros. Eh, y pues bueno, no sé, esto sí da un poquito de, de tristeza, porque más que coraje creo que es tristeza que no se valore lo que lo que podemos ofrecer. Y referente a esa gente, yo te voy a decir algo, Andreita y Oxlack. Eh, creo que me amerita el que los tengamos en plática, porque es como elevarles más, ¿no? Es elevarles más su ego y nefastos a final de cuentas. Eh, los amo, los amo chicos, de verdad todos los moderadores eh, de todos los, los de, de Fénix, de, de bueno yo pudiera hablar de todos uh -huh. quienes están en tu canal Oxlack, y que somos gente de corazón y que somos gente que te amamos Andreita de igual manera, mi amor gracias y, Laura y, y mi vida, uh -huh. aquí hay que vivir al día, el hoy por hoy y eso no nos hace ser conformistas yo a partir de que mi padre se fue, créanme que, que cuánto no diera yo por volverlo a tener. Pero total, ya le tocaba irse y ni con todo el dinero del mundo. Rapidísimo voy a contar una anécdota, una anécdota que pasó. Muere el esposo de mi hermana y en ese mismo día que llegaron a entregar el cuerpo de, de, de mi cuñado, a su casa para velarlo, me dijo la persona que trasladaba los cuerpos. ¿Qué cree? Dice que ahorita fuimos por un, un paciente, dice, al hospital de Los Ángeles. Eh, gastaron millones, entre uno o dos millones por el tiempo que lo tuvieron, fue de COVID. Dice, ¿y qué cosas? ¿No van a ir al mismo lugar? ¿Mismo panteón? Igual y no en el, mismo, en el mismo hoyo, discúlpenme por la expresión como le estoy diciendo, pero ni todo el dinero le puso al Señor un, un espacio preferencial, sino que a final de cuentas el cuerpo vuelve a la tierra. Y ni todos los millones le salvaron la vida al Señor. Entonces pues hoy por hoy se vive al día con mucho amor, con mucho respeto y, y yo los felicito porque ustedes son una preciosura. ¿Y qué digo de toda la familia? ¡Los amo! ¡Millones! Gracias, Laurita. Un beso. Gracias. Te mandamos un abrazote. Yo los recibo con todo mi amor y a toda la legión ya saben, ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Millones! Y muchas bendiciones y gracias por escucharme. Así que, Oxlack. Oh, a esas palabras fatuas y necias oídos sordos, ¿ok? Claro, gracias. Te amo. Pues, no, no. Bye, bye bye. Bye, Lorita. Pues ahí está esta opinión sobre estos youtubers que, pues no, no me caen mal, pero yo lo único que insisto es gente. Chicos que siguen a estos youtubers, no cierren los ojos. Esta gente europea y estadounidense siempre nos han visto a Latinoamérica como menos. Siempre lo ha sido, siempre. Entonces, no, no los disculpen, no estén diciendo, los dijeron de broma, eh, así se llevan, este no es cierto, ya, ya explicaron lo que quisieron decir gente seguramente cuando no están en transmisión, cuando están entre ellos y llega el momento de hablar de algún país de Latinoamérica seguramente lo menospreciarán porque así es la realidad así es la verdad pero bueno si estos seguidores de estos youtubers eh, europeos quieren cerrar los ojos está bien, no pasa nada cada quien es libre de consumir lo que quiera, yo solamente di esa opinión y porque es parte de lo que hay en internet, de las polémicas, de las tendencias y yo siempre he estado en las tendencias, en las polémicas, en lo que haya, doy mi opinión y por eso es que hablo del, del asunto, no por otra cosa, simplemente porque es la tendencia y los sucesos que ocurren día a día en internet donde yo estoy todo el tiempo. Hola, ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Mm? Bueno, colgaron. Estamos también en el tema de que es eh, octubre, es Halloween, va a ser. Que nosotros lo consideramos, ¿el Halloween lo festejan allá en Colombia? Sí, claro. Sí. ¿Y sí. cómo es el festejo de Halloween? o ¿no? ¿Cómo es de que lo empezaron a adoptar? Eh, bueno, igual que aquí, o sea, obviamente aquí es muy bonito, más bonito bueno, que en bueno, Colombia. No. Pasa que eh, tú has visto el Día de Muertos, pero Halloween no has visto. Halloween es, a ver, normal. Se disfrazan, hacen fiestas, eh, los niños eh, salen a pedir dulces y ya. Ok, este, gente, voy a, voy a hacer una pausa porque si no, esto me pone mal. Esto es fuera de, no, de no, los que temas. Miren, aquí y se lo digo de frente a Lisette Vargas, que está aquí. Lo voy, a, voy a contar la historia completa aquí rápidamente para que Lisette no, no les diga cosas que son falsas o que yo les diga cosas que no son. Eh, Lisette, amablemente, cuando yo estaba pidiendo apoyo y que sigo pidiendo apoyo para mis medicamentos, para lo que necesito para eh, seguir creando contenido, que me apoyen y demás, pues cada uno de ustedes me apoya si, si quiere, si gusta, eh, si le nace, y en este caso Lisset me apoyó con medicamento. Se lo agradecí inmensamente, Lisset me mandó un paquete grande de medicamento, se lo agradecí muchísimo, y eh, antes de que me mandara ese medicamento, yo le había pedido, bueno, yo le había dado mi teléfono, porque como ella es psicóloga, eh, le dije que a mí me interesaba mucho tener a personas profesionales en mi, eh, en mi teléfono para poder consultarlos de cualquier tema, de cualquier situación. Y en este caso, pues, de que yo estoy enfermo, pues, ella me ayudaría mucho si me pasara información. Lisette, eh, después de que me mandó este medicamento, comencé, comenzó a tener actitudes más de de exigirme atención tengo sus conversaciones que se las puedo enseñar no son uno dos tres renglones son cartas completas cartas que te llevas minutos leyendo y después audios que te llevas minutos leyendo o quizás hasta horas yo siempre fui súper eh, tratándola bien Siempre le eh, demostré atención, cariño, agradecimiento, hasta que estuvo insistiendo mucho en que yo no le ponía atención, en que yo no la, no la hacía en el mundo, etcétera. Me estaba pidiendo mucha atención y yo le dije, oye, cálmate, mira, yo soy una persona que está enferma, soy una persona que no uso mi teléfono para chatear con nadie, y te agradezco mucho que me hayas ayudado con tu medicamento, con el medicamento, pero si crees que por ayudarme con el medicamento, ahora yo te tengo que tener atención constantemente, estás muy equivocada, yo solamente les pido ayuda, si alguien me ayuda, lo hace de, de corazón. corazón, y no estarme molestando, porque eso ya no se volvió en "hola, ¿cómo estás? Se volvió en cartas infinitas, de pedirme atención, sobre todo a las cosas que sucedían en su día o en mi día, o en las transmisiones, etcétera, ¿no? Aquí, a fuerzas. increíble, y yo le dije que no podía contestar todo eso ni leer todo eso, que si quería seguir siendo o estando en mi contacto, que no me escribiera tanto, que si necesitaba algo que me escribiera lo que fuera y con gusto la atendía, y que si se sentía con el derecho de estarme pidiendo atención todo el día, todos los días, y por el medicamento que me había mandado, que me dijera cuánto había sido, y que con mucho gusto yo se lo pagaba, pero que por favor dejara de insistirme y de ser tan eh, ¿cómo se obsesiva. Dice? obsesiva conmigo. Eh, ella dijo que sí, que lo aceptaba, que muy tranquilo todo, dije, ah, perfecto, qué bueno que ya lo aceptó, todo está bien, y no. Sigue insistiendo, sigue insistiendo, sigue insistiendo, mandándome cartas infinitas de que ya se molestó, de que por qué puse a tal moderador que ella necesita, quiere, y debería ser moderadora aquí en la transmisión. Eh, si ella es psicóloga, <ríe> en realidad me está... Lastimando y atormentando con su. Yo veo un mensaje de ella y es: no puede ser, no puede ser. De que ella necesita, dice: por favor, no seas mentiroso, era para ver tu salud y tu madre, por Dios. Aquí tengo todos los comentarios. Si quieren en Patreon, les puedo pasar la copia de todos los mensajes que me ha mandado lisset Vargas, y yo los que, he he visto es, también. que es psicóloga y que lo que hace en realidad es lastimarme, desorientarme, estresarme con tanto, con tanto mensaje, aquí en los comentarios también se ha peleado con ustedes, con varias de las personas aquí, porque si alguien no le contesta su saludo, ella se molesta, se enoja, empieza a decir que Maru, que es la novia de todos en el chat, que otra persona, tengo todos los mensajes que eh, Lisette habla de todas las personas que han estado aquí, eh, dice que todos en el chat son groseros, que en el chat debería de haber pura gente eh, respetable, y que se respetaran todas las llamadas y demás, y yo le demostré que ella fue grosera con eh, la persona de History Channel, quien me llevó a History Channel estuvo aquí, estuvo dando una entrevista con ustedes, y él, le, ella ya le dijo que en lugar de papada tenía una mamada, imagínense que esté reclamando que ustedes son groseros, y que ella, a la persona que me llevó a History Channel, le esté escribiendo eso en el chat, tengo las capturas, tengo las conversaciones, el día de ayer, esto no había pasado más, no había pasado más, yo la he estado tratando de no contestarle, de no tener problemas con ella, ni mucho menos, Dice que si tiene es un que pantalón no, es que quiere no, no, que, que amor, me no, llame. No, no le vayas a contestar, amor. Yo eh, simplemente uno ignora a esa gente y listo. Ahora, el día de ayer que estábamos hablando de que a Laurita se sentía mal, que le deseamos bendiciones, que dijimos vamos a orar por ella, que le mandamos también, que esperemos que Aguiz esté bien, que el Maestro Néstor estuviera bien. Eh, voy a leer este mensaje que me mandó, que es lo que me hace que ahorita esté estresado y enojado. Esto me mandó ella y no lo leí, simplemente la bloqueé. Pero aquí la tengo. A ver, vamos a ver. Dice, de verdad, qué triste me sentí que con lo de dedicada de mi situación, mi mamá sin esperanza, solo cirugía y lo terrible que fue su ataque, ni siquiera te acordaras de mí. Aunque no lo creas, desde que te vi tan deprimido y con lo de tu mami, mi corazón buscó cómo darte una mano. Otra vez, repitiendo lo mismo de, de su ayuda antes que me contestes, yo te lo pago, porque yo le voy a contestado lo mismo, porque me está eh, exigiendo por ayudarme, no sé quién te trató así antes, yo jamás he buscado nada de regreso, el verte mejor me daba alegría, hoy, hablo, hoy habló Laura Barragán y te acordaste hasta de borrachos y drogadictos como tus personajes, Awitz y Néstor, cosa que entiendo que de nosotros te he mandado mensajes que tengas buen viaje, que estés buena de tu mami, sabes ese día que varios en el chat vieron mis mensajes de desesperación, se preocuparon más, preguntaban en el chat, Elena me contactó, es decir, me está pidiendo que yo esté al tanto de ella y de la situación que ocurra con ella, eh, cuando ocurrió lo de su mamá, que lamentablemente son sucesos horripilantes, que no le deseamos a nadie, yo le contesté, que me sentía muy mal por lo que le había sucedido, que lo único bueno de ahí es que estuviera bien su mamá, que tratara de tranquilizarse y que ojalá pudieran eh, mejorar de esa situación de lo que le ocurrió a su mamá y a ella, pero no, esta señora me sigue mandando cartas y cartas y cartas y cartas, no, no lo no ven ustedes, verdad, aquí vamos a ver, cartas y cartas y cartas y cartas, sobre todo lo que ocurre, sobre todo de que quién es el moderador, de que ella no sé qué, de que etcétera, etcétera, etcétera. Yo le he contestado con la mejor de las decencias, e incluso eh, le he dicho a Andrea que yo quiero tratarlos a todos por sí, muy insistientes sí, y, y lo bien. Que, claro, y la cuestión es que sí, todos tenemos problemas, Laurita llamó, eh, muy bonita, todos estamos al pendiente de todos, pero ya, si se pasa a una obsesión, ya está mal. Ya, sí, ya. Eh, señora Lizette, señora Lizette, le voy a repetir nuevamente lo mismo. Este, le agradezco inmensamente el apoyo del medicamento que me dio. Hasta la fecha lo sigo utilizando y me ha servido de muchísimo. No puedo brindarle atención en mis dos números telefónicos donde me manda esa cantidad de mensajes por todo y en la mayoría me está insistiendo que yo le ponga atención, que yo me preocupe por usted, y que quiere ser moderadora y que quite a moderadores como Maru, que solamente están para echar novio en el chat. Ni yo te digo que quites moderadores o pongas moderadores. Señora Lisette, siempre he sido bien respetuoso y tengo todos los mensajes ahí, para que la gente los pueda revisar siempre he sido súper respetuoso con usted y agradecidísimo, le agradecería nuevamente que si está en las transmisiones evite estar hablando cosas malas de mí porque yo las evidencias las tengo y que deje de estarme mandando mensajes a mi whatsapp, a mis dos números telefónicos si se siente con el derecho porque usted me apoyó, me ayudó con ese medicamento, de verdad, de verdad, deme una semana, dígame cuánto se gastó, cuánto es lo que le debo, se lo puedo pagar, eh, como lo he hecho con otras personas que han hecho lo mismo y eh, no pasa nada, por favor, ya deje de molestarme, deje de estar obsesionada conmigo, no soy su amigo, eh, traté de serlo de la mejor de las formas, yo fui quien le pidió su número telefónico para tener esa amistad profesional, eh, pero no con esa insistencia y con esas obligaciones de ser su amigo forzoso, eso es horrible, va a alejar a todas las personas. Me sorprende que usted sea psicóloga y que esté dañando mi mente con tanto reclamo cuando no soy nadie de usted yo no sé qué haga con sus parejas o con alguien más que sí sea de su familia, pero señora, a mí me tiene al borde de la locura por sus mensajes. Yo veo un mensaje suyo como de dos páginas y me estreso, siento luego, luego una sensación horrible de el que sé que cuando lo lea voy a estar leyendo en palabras chiquitas y palabras en mayúscula pidiéndome que la quiera, que le tenga atención, que lo nuestro, que no sé qué, señora, ya por favor. Esto lo dije ahorita porque el día de ayer me molesté mucho, porque me pidió nuevamente atención y ahorita porque está entrando a decir cosas. Si quiere ver las transiciones, conviva decentemente y educadamente. Y si quiere su dinero de regreso, adelante por favor ahí está lo voy a desbloquear ahorita para que me mande mensaje de cuánto dinero es pero por dios santo ya no me mande otro mensaje gigantesco ni una nota de voz de dos horas por favor ya por favor me estresa su sus llamadas y sus mensajes ya por favor déjeme tranquilo déjeme en paz déjeme en paz por favor se lo pido como enfermo que soy y que usted es una psicóloga y doctora, por favor por favor, ya no más yo creo que ya vamos a terminar la transmisión porque me puso muy, muy, muy de malas esta persona y otras personas de aquí del chat tienen mi número telefónico saben que me mandan mensajes y saben que a veces les contesto, a veces no y que las pláticas no son muy largas, son muy cortas eh, ah, gracias Laura Barragán dice Laura que ella me paga lo de los medicamentos, te agradezco mucho Laurita gracias, gracias Laurita gente si quieren tener la amistad de una persona no la forcen si quieren tener una relación con la persona no la forcen jamás hagan eso, porque lo que hacen es ahuyentar si tienen esa necesidad de atención eh, aunque sean psicólogos, vayan con un psicólogo sí, asusta, porque es, es horrible, yo creo que ella no lo hace por molestar, yo creo que ella también necesita un psicólogo, y me está llevando entre, sus, entre las patas, me está llevando a mí también, por favor Lisette, por favor, y deja de estar peleando con la gente, y deja de decir, y hablar mal de Maru, y de todos los demás, no, y las cosas son... Eh, no públicas, sino con la persona en privado, o sea, las cosas no se deben tratar aquí así. Yo le estuve hablando en privado y le dije, claro, varias veces, varias veces, también el, el comentario que me hacía Andrea era de, ya no le contestes, bloqueala, yo dije siempre, déjame, yo voy a contestarle bien, ella debe de entender, pero llegamos a este punto, señora, eh, y espero que sea el último día que tengamos esta conversación, ¿sí?, yo le deseo lo más grande de bendiciones para usted y su mamá, deseo que estén muy bien, eso lo deseo sobre todo, que estén muy bien porque sé que es sufrir por una mamá que está en una situación mala, sé que algo que nos molesta, que algo que tenemos, que nos incomoda, pues que nos afecta socialmente y que necesitamos ayuda, que necesitamos atención, pero señora, yo estoy enfermo, no puedo ayudarla eh, al contrario, por eso quería que usted me ayudara, que es psicóloga pero bueno eh, miren, aquí creo que Lizette sigue sin entender de mandé el ojo de me, me mandó la foto de su mamá de su ojo dice, te mandé el ojo de mi mamá de su ojo casi lo pierde sí, me mandó la foto del ojo de su mamá que la lastimaron, estos malditos la lastimaron y yo lo que le dije es, Dios mío, qué situación tan horrible. Te deseo que salga de esto y que estén bien. Pero, ¿qué quiere, Lisset? Ahí dice: Te mandé lo que ¿Qué quieres que haga, Lisset? ¿Qué quieres que haga, Lisset? Por favor, por Dios, no te bastó con un mensaje de, de que te deseo lo mejor y que lamento lo sucedido. ¿qué más quieres de mí, Lisset? por Dios, por favor, ¿qué más quieres? Yadira Martínez, gracias Yadira, dice, hola Ox, esa mujer no es psicóloga, ¿la investigaste? Hay personas con tantas necesidades de atención y amor que te dan para chapar toda tu energía, son literal vampiros de energía eh, él se, ¿qué? en necesitar gente ir al manicomio eh, pues ya me dio miedo ya me Pues sí, hay gente que es bien rara, ¿no? ¿Lizette? ya por favor. Ya por favor. Respira. Sí, sí, me, sí, me, sí me altero. Y es que, en serio, cada que llegaba un mensaje ya me ponía tenso. No es un mensaje, de, ah, qué buena onda que, que recibo un comentario de, de ella o de alguien, etcétera. No, ya era estresarme porque recibí tan, esas cartas gigantescas, no sé cómo tenía el tiempo para reclamándome, reclamándome atención, reclamándome atención entonces ya estoy yo estoy mal con ella no puedo ver algo de ella porque ya me pone muy tenso pues amor, desearle buenos deseos, que esté bien y bloquearla, porque es que si no entiende, pues qué se puede hacer, no hay nada que más hay que hacer Sí, deseo, deseo, deseo que esté bien. Deseo que esté bien. Porque si la dejas ahí, ahí va a seguir. O sea, eso es así. Y pues no, las cosas son en privado, se arreglan en privado y listo. No hay público todo, porque pues no. Dice, en buen plan, deseo que estés muy bien. Ya tú sabes que lamento mucho lo que le sucede a tu mamá. Afortunadamente está bien, lo que cabe está, espero que esté recuperándose, que tú también, y ya por favor, ya, te he, te he bloqueado del, del WhatsApp, entonces ya no te recibiré mensajes tuyos, y espero que vivas bien con esto también, no soy tu enemigo, al contrario, soy alguien muy agradecido, y te deseo de verdad lo mejor, pero por favor señora, dice, ya me está afectando sus mensajes, y ya no es sano para mí recibirlos, por favor. Por favor, ya. ya eh, recibe una llamadita? Para que se pase todo esto tan feo y listo. Una llamadita y que cuente una historia. Bueno, este... Pues si quieren alguien llamar, ¿Alguien? yo estuve ahorita que, que estaba hablando de esto, estuve cancelando llamadas, este, si alguien quiere, quiere llamar, pues puede llamarlo, y puede llamar y platicarnos sobre los temas que estábamos tratando, y discúlpeme la situación o el momento, pero ya, era, ya estaba desesperado, ya, está, ya estaba desesperado, y me desesperó que aparecieran en el chat escribiéndome cosas, entonces... Sí, respira profundo. Llame a alguien y cuéntenos una buena historia para que ya se pase esto tan feo. A ver, sí, vamos a, a ver si alguien nos llama, nos cuenta una historia. Y... Sí, para que nos vayamos con otro sabor de boca, ¿no? Sí con otra, otra cosa, otra cosa, ahí está el número, es el que está apareciendo en pantalla, y bueno, se me, se me fue como que las ideas, las historias que traía en la mente, eh, pero pues si ustedes llaman y nos cuentan algo, con mucho gusto lo, lo platicamos, ahí está Auronplay, ya me hicieron reír, Auronplay ya está aquí, ya está aquí diciendo que, que no, que, que lo que dijo no es verdad. <risa> Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, te habla Marco de Veracruz. ¿Cómo estás, mi hermano? Fui a Veracruz, me acordé de ti, aunque no me lo quieras creer, me acordé de ti, pero eh, yo la otra vez te pregunté y tú estás más cerca del puerto, ¿no? Y yo pasé por, por la sí. orilla pues ni modo, osla. oye ya no hagas por sea, ya, acuérdate que luego caes en el bucle este de, de antes, ya, olvídalo para que no caigas otra vez en, en lo mismo de siempre. Es que sabes cuál es el problema, que eh, todos estos problemas son porque tengo problemas mentales, o sea, yo padezco enfermedades eh, y no es una justificación, yo me he dado cuenta... Y lo, y lo trato de controlar con o sin medicamentos y a veces me afecta mucho, a veces no me afecta nada. Es un cambio constante de humor. Es horrible tener estas estas enfermedades, mi hermano. Yo te entiendo y te agradezco la, el consejo, pero no, es, no me es fácil. De pronto no me es fácil. Sí, lo sé. Es que se obsesionan contigo. Creo propia... que las dejas muertas <risa> no cállate, cállate mi hermano que, que, oye, no que tiene... saludar la dejas sí, sí. cállate mi hermano, que aquí Andrea está al lado mío y pero... va a decir no, que, que... que explique eso me recuerda un capítulo bueno, yo te hablé para contarte algo, pero me recuerda un capítulo de los Simpson donde... donde Barney va a comprar este a un... a un supermercado, ¿no? y de repente le pregunta a alguien, oiga ¿dónde está cierta cosa? y derrama una botella y derrama otra cosa y la gente se vuelve loca. Y dice, otra vez está pasando. Y es lo que yo veo, digo, otra vez está pasando. Esta vez ojalá y no pase. Sí. Bueno, este, o sea, yo te, llamé por, yo te llamo porque tengo dos fotos. Este, una foto me la pasó este, mi mamá, sí. que dice que... Bueno, esa foto ella no la tomó con intención de, de buscar algo ni nada, sino que... Atrás de donde están los baños, tiene un jardín ella donde están unas, unas rosas. Sí. Y le tomó una foto para enviársela a, a, una, a mi hermana. Pero cuando ya vieron la foto bien, dicen que, que ven la cara de un duendecillo. Ok. Entonces, yo te la quiero mandar por, por WhatsApp, que tú la veas y tú me digas qué onda. A ver, mándala ahorita y la revisamos. Y también te quiero mandar la foto de, de una historia por ahí de Facebook de que encontré. De hecho, estaba yo buscando otra cosa y vi de unos chavos que dicen que venían de, de una fiesta, no sé. ¿Mm? En la carretera, como a las 11, 12 de la noche, en un tramo carretero, le llamó mucho la atención que, que un señor de una camioneta de estas de redilas, como donde luego este, no se sé, traen caballos o vacas así, este Andaba una niña atrás de la camioneta con vestido y todo, ¿no? Sí. Y de hecho, de hecho también tengo la foto, te la voy a enviar. Este, le tomaron una foto y, este, y le dijeron, al se pararon ¿no? en, un, en un lugar donde había luz y le dijeron al señor que, que qué onda, que no, no era correcto traer a, este, a niños y menos a niñas a esta hora de la noche atrás y sin luz, porque pues no traía luz. Uh -huh. Y le dijo el señor, sí, pero pues yo no traigo niños, ando solo, mira. Y si sí, la niña no estaba, te voy a enviar a la foto ahorita, a ver, te la envío de oh, una vez, Sí. ya tú la checas. Ok, ver, ok, mándamela. A ver, te la, vi, te la envío por aquí, ya tú me dices. Capitán. Ok, eh, Pau Carlos nos mandó 5 dólares, dice, Raza, para ventilar sus problemas está la familia y los amigos cercanos. Hablen para contar sus historias, envíen fotos de fantasmas o tómensela, o tómensela. Mira, ahí te acabo de enviar la foto de la, de la niña que, que según ellos le tomaron la foto, que ahí a se ver. ve. Ajá. Es una camioneta y se ve una niña que trae un vestido color rosa. Ahora a te ver. voy a enviar la otra foto que te comenté. A ver si te Estamos viendo en la pantalla, sí ya. A ver. Esta es la otra foto, la que... Esta la tomó mi mamá, donde te dije... Uy, no ella dice que, que en medio se ve una carita de duende, pero yo la Uy. no revisando y la en en la esquina, pero ellos dicen que en medio. A ver, a ver, va, vamos, estamos viendo ahorita la fotografía de una camioneta de redillas con una mujer arriba de la camioneta de las ¿Cuál es el problema y cuál... ¿Qué es lo que a, a hizo pensar que esto fuera paranormal? Eh, esa historia la, la chiqué ahorita en, en el Face. Ah. Este, que estaba yo viendo unas cosas, y, y leí que, que las personas que iban ahí eran este... Mira, te la leo, dice, en Semana Santa fui con unos amigos a acampar a la playa en Peña Hermosa, y durante el camino de ida por una vereda, íbamos mis amigos y yo en el auto, notamos que una niña iba en la parte de atrás, jamás pensamos que fuera un fantasma, antes nos enojamos y, de, y decidimos tomar fotografías, ya que era inhumano que el señor del auto llevara a, es, a esa hora a una niña, pues era peligroso, eran las 11 de la noche. Cabe, cabe aclarar que comenzamos a discutir sobre eso, decíamos que ese señor era un irresponsable y que se pasaba de al llevar a su hija así. Okay. Seguíamos, seguíamos discutiendo. Es de hecho tan inhumano, peligroso y como pueden ver en este sector la carretera es oscura por lo que no hay ningún alumbrado de ningún tipo. Bueno, no me desvío mucho del caso, fue a casi entrada de la vereda y para sorpresa de todos la niña no estaba, quedamos fríos y perplejos y todos le pitamos al señor y unos cuatro minutos él paró y le contamos lo sucedido. El señor muy tranquilamente dijo que él no tenía una niña atrás y que ya le habían dicho sobre esa niña. Ah, esa es la historia de esa foto. Oh, o sea, eh, por eso piensan que fue algo paranormal, porque el señor de la camioneta dijo que no llevaba a nadie arriba y menos una niña. Exactamente, y lo pararon para preguntarle y, y efectivamente ellos dicen que ya no habían nadie atrás y el señor sí. también dijo que, que él no traía ninguna niña atrás. ¿Eso dónde sucedió? te voy a buscarla, es que él hizo una captura, luego te busco la información, ahí tengo, pero creo que no sé si fue en Veracruz, creo que sí fue aquí en Veracruz, te voy a buscar la información. Pues eh, por un lado también está raro, porque, pues no sé si, si lleva a alguien atrás, esto fue en la noche, a lo mejor no cabían enfrente, pues yo supongo que podría ir sentada, ¿no? Porque era en esa, en esa de esa forma parada, si es una persona normal, pues tampoco como que no es muy cómodo. No, y que no creo que alguien vaya a mandar a la parte de atrás a una niña, solita. Y... Efectivamente, uh -huh. y a esa hora, uh -huh. y en esos tramos donde la verdad no hay alumbrado, o sea, va la luz de frente del, de la camioneta, pero si no trae coche atrás que alumbre la parte de atrás, esa niña iría a oscuras, sí, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Iría a oscuras de la persona. Se ve muy, muy real, ¿no? Porque se ve hasta la piel y todo. Pero, sí. pues, eh, ya no sabemos si los fantasmas se aparecen materialmente como lo estamos viendo o semitransparentes y demás. También el, el que esté de espaldas sí. le da un aspecto ahí medio aterrador. Y su pelo largo, ¿no? Así mm -hmm. todo sombrío. Sí, o quien tomó la fotografía, no sé, debería haber tomado más, supongo. Voy a investigarte bien, ¿qué onda? No vaya a ser fake. Pues sí, está rara, está rara la fotografía, es buena la historia. Está buena la foto. Muy sí, la foto. pues si le tomaron la foto es porque se dieron cuenta de que era peligroso, de que era noche y de que cómo iba a ir una niña allá <risa> atrás, ¿no? No lo, sí. no le tomaron la foto por paranormal, le tomaron la foto por la inconsciencia de, de quien lo iba manejando, quizá. Sí, de, de hecho ellos en, en lo que escribieron cuentan que ellos le tomaron la foto para reclamarle al señor que porque era irresponsable de crear una niña a esa hora ahí, que se podría caer, no, de hecho sí se podría caer. No, pues está, uh -huh. está de, de miedo de pronto porque se le subió la, la fantasma de la carretera. Bueno, mira, fíjate que, bueno, veniste para Veracruz pero hay un tramo acá que es la carretera que va a Isla y, y es que Acá no hay alumbrado, o sea, no sea allá en ciudades del norte tal vez sí. pongan alumbrado en la carretera, pero tú sabes que acá para Veracruz está tu tramo de carretera larguísimo, pero sin una luz, sin una casa, nada. O sea, no hay nada más que vegetación a, a ambos lados. Y estas personas comentan que era un tramo carretero así. Así es. Qué interesante esta historia. ¿Tienes la otra fotografía que nos muestra...? Gusta? te de, de hecho te la acabo de mandar, no si ya la viste. Aquí, aquí lo estamos viendo, que es el rostro de un, de un duende. A ver, ahorita pongo el, el super chat de taizy vamos a ver esta fotografía. Esta sí no la no no la encuentro. Dices que se ve el rostro de un duende. Mira, yo aquí veo dos rostros, porque ahí donde donde lo hice un círculo rojo, yo veo una cara ahí, pero en medio hay algo café que, que asemeja a una cara como de un duende, de hecho sí se ve, pero es que no, no lo encerré en un círculo, tendría que editarlo rápido, a ver si me da, entonces, si si lo me lo da tiempo ver, todavía, sé. si, si, no, si aquí, no me cuelga. Aquí, aquí, aquí lo, lo estamos viendo, sí, entre las florecitas blancas hay algo, pues, yo, a mí me parece una hoja café, entonces no sé. Pero sí, si te das cuenta como que esa hoja tiene como que forma una carita no sé si se si logra distinguir porque esta fotografía es tomada a esta planta porque a mi mamá le gustan mucho las plantas y luego de repente me manda fotos así de sus rosas y cosas así no sí. y este y ella a esa hora este pues no sé creo le gustó cómo se veían sus plantas le, le tomó una foto y la mandó así Oye, qué bonita se ve, ¿no? Pero este, se la mandó a mi hermana, y mi hermana le dijo, oye, ma, fíjate que veo la cara de, de un duende ahí entre, entre la foto que me mandas. Y ya me la enviaron a mí, yo la chequé, y yo lo que vi, pues, no sé, veo como que sí. Está rarito, a mí puede, me parece que puede ser una paraidolia. Aquí, no, casi, casi no alcanzamos a verla de abajo, pero mira, yo ahí veo eso blanco, es una flor blanca, ¿no? Podría ser, ¿no? Sí, me parece, me parece. Bueno, esta es la segunda historia, la de un posible duendecito. Si es posible, podrían ser entonces dos duendecitos. Sí, analizándola bien, yo creo que, o sea, o no sé, yo, yo siento que sí, como que hay, como que hay algo ahí, pero ¿Sí? pues... Podría ser nada más la imaginación de uno, ¿no? Deje, Pero igual vale, ahí la gente en el chat puede ver. Que les deje este queso con veneno, para, pues si son duendecitos. Queso con veneno. <risa> Yo no sabía eso. <risa> Se me ocurrió. Bueno, mi hermano, te mandamos un abrazote. Gracias por las fotos y por cambiar el chip esta noche. Gracias por tu consejo. también sí, saludos Cuídense. Gracias, Hasta luego. Bye. Gracias. Bye. Aquí tenemos también el... Eh, mensaje de Taisi que dice, saliendo del tema, Andrea, ¿puedes hacer un live dando clases de pintura básica? Me gustan tus obras, y yo te quiero mucho, sigue sonriendo. Gracias, Claro que Thaisy. sí, Taisi, claro que sí, tomaré eso en cuenta. Pues yo creo que ahora que, que, que está aquí, podemos hacer contenido. ¿Sí? ¿Sí? Que, que abras un canal de YouTube, te podemos grabar, podemos editar. En el mío. Tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Año? Ah, sí. pues sí, pues es cierto. Ahí, su, ahí tu, subí unos videos de, de las pinturas y eso. Pues puedes ir ahí? Sí, sí, cierto, sí se puede. ¿Podremos, eh, hacer empezar a hacer un curso que, que Andrea lo, lo dé. Sí, si ella gusta, claro que sí. Pau Carlos nos mandó cinco dólares. Dice, Osval, pues, Osval. Ella, ella es muy chistosa. Ella siempre te dice de mil formas. Osval. Y siempre me hace reír. Yo... yo... Oscar, Osvaldo, siempre te hice todo. Osvald, puedes compartir nuestro grupo de WhatsApp, ahí los terapeamos a todos. Postdata Andrea, saludo a mi bebé. Paulita, saludos, besitos. Claro que sí, mándenme el WhatsApp del cómo, cómo, ¿cómo hago eso? ¿Cuál es el, cuál es el grupo donde los terapeutan, ok? Los terapeamos, porque sí va a hacer falta, sí va a hacer falta que terapeen a, a algunos. ¿Oye? Y están peleando hace rato. Es la una, ¿no? Sí. Es que hoy es viernes y todo el mundo. Es viernes, ¿verdad? Vamos a <risa> eh, sale a beber. Si alguien me manda la la este código para el grupo, por favor, mándenlo, lo comparto. Eh, son dos horas ya de transmisión, son las 12.52 de la noche, nos tenemos que ir muy temprano mañana. Mm, mm, este, y si gente, no, ya no quiero cerrar el tema con el mismo, digo, no quiero cerrar el programa con el mismo tema, pero, este, no, mejor ya no, ya no voy a decir nada. Ya no más. Ya no más, ya no vamos a decir uh -huh. nada. El la cumbia ah, que, que estén muy bien todos, que estén muy bien todos. Cuídense, de verdad, de verdad, yo les deseo muchas bendiciones. porque qué desearles algo malo? Para nada. Pues dicen que lo que deseas para los demás lo deseas para ti. Y pues yo deseo muchas bendiciones para mi familia, para la gente que quiero. Y deseo que ustedes también estén muy bien y que su familia todos estén bien. ¿Qué bendición más grande sería que todos estuviéramos contentos y que estas transmisiones para reunirnos y platicar y compartir sea para eso, para, para hacer una comunión, para compartir y estar contentos? Espero que todos estemos contentos, todos, que todo esté bien y que si ha pasado cosas malas, que, se, que todo eso se reponga, que, que pase y que haya bendiciones en nuestros hogares, en nuestras casas. Gracias, Pau gracias a toda la gente que nos apoyó esta noche en las transmisiones. Mañana esperemos que haya transmisión. Eh, es, lo voy a intentar. Voy a intentar llegar para hacer transmisión mañana en la noche. La cumbia de Oxlack ya está sonando, así que nos vamos. No hay bronca, yo pongo siete rondas, Jaime ya está pedo, y le está cagando, hablando de cosas y hongis en el espacio, los extranormales dominando y, y recogiendo del suelo lo que te están presentando. Es eres, Pero bailanme. No te es... a <risa> la <risa> Hasta mañana gente. Bye. Y disculpen, disculpen esta situación, disculpen. El... Las historias. Bye, Carla. Disculpen esta situación, pasa que cuando me pasa algo en la cabeza ya no me controlo y, y no puedo detenerme, no puedo controlarme. Ya cuando me relajo ya pienso las cosas, pero cuando me empieza a como a hacer empiezo a enojarme, me empieza a estresar algo, etcétera, no, no me puedo controlar, simplemente actúo, y discúlpeme por eso, ya que ahorita que estoy más relajado, pues ya como que estoy sintiendo como ahora culpa, siento culpa de, de que pues no debí haber vinculado esto, de que no tuve que alterarme, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, oh, bueno, okay. Había que aclarar las cosas también para ella, también es bueno eso. Y, y pues bueno, seamos felices. Seamos felices todos, seamos felices todos, todos, todos. Incluyendo a Lisette, que sea, que sea muy feliz, por favor, sea muy feliz, Lisette. Vamos, gente, vamos. Serena, ¿por qué te ríes? Bye.